Bienvenido a Contacto Diario, una vez más. Muy buenos días, me agarraron tomando un tececito. Eh, realmente no los veo, eh, como usualmente pasa. No nosotros, sé si me escuchan. Nosotros sí. sí, nosotros a usted sí lo vemos. estamos observando y los televidentes también. Pues yo quiero verlo a ustedes también, por favor. <risa> un abrazo a, a Víctor, a Emanuel. A esa belladad. Sí, Facebook de Víctor, ahí está en transmisión en vivo. Qué bueno que están con nosotros, senador. Gracias, gracias por la invitación. Siempre atento a cualquier invitación de uno de los medios eh, para dar la cara al pueblo, que es realmente lo que tenemos que hacer. Y qué bueno que ustedes nos brindan esos medios, que aparte de ser lo que más llegan, también son costosos, y a nosotros solamente nos cuesta. Gracias. Qué bueno. De verdad, nosotros también agradecidos, como siempre, que... que en cualquier momento pues intentamos hacer contacto para tocar esos, estos temas que son de interés nacional y sobre todo concerniente a lo que es nuestra región, la cual usted pues representa y siempre está ahí para atender nuestra llamada. Senador, definitivamente es inminente que tenemos que tocar el tema que está en el tapete en este momento, entre otros temas interesantes y es el caso de las excepciones de los legisladores que ha causado un revuelo en tanto en la Cámara de Diputados como en el Congreso, eh, entre los senadores. Y me gustaría oír su opinión con respecto a esta situación, eh, con esto que se está baloteando en el Congreso, de la posibilidad de que se eliminen esas excepciones, como por ejemplo el caso de las exoneraciones y otros eh, beneficios que tienen los legisladores en la República Dominicana. Su opinión. Mi opinión personal, y luego te puedo dar mi, la opinión del bloque de senadores que decidimos eh, someter ese anteproyecto de ley que deroga la, ya el cese de las, de las exenciones que da el gobierno. Mi opinión personal eh, respecto a lo que tiene que ver con exoneraciones y demás, eh, yo siempre he dicho que son derechos adquiridos y que de una forma u otra fortalecen al país. Ahora bien, ya la opinión más generalizada es que el país está atravesando por un momento de mucha dificultad, donde hay que hacer una reforma fiscal que ha venido de, delatándose por mucho tiempo y que es el momento de que ya se haga la reforma fiscal. ¿Qué nosotros decidimos hacer? Pues hacer una, un recuento, vamos a decir, de todas las exenciones que da el gobierno a los grupos eh, industriales, empresariales, eh, legislativos, de justicia, funcionarios y demás. Y sacamos la conclusión de que hay unos 217 mil millones de pesos que deja de recibir el Estado y que justamente ese monto es que tenemos que buscar en préstamo para lograr complementar el presupuesto general para el 2022. La reforma fiscal, como digo, es una gran necesidad, fruto de lo que hemos venido viviendo por muchísimos años, donde el presupuesto general de la nación, año por año, siempre ha tenido que completarse a través de los préstamos que tenemos que buscar en bancos internacionales. Por lo tanto, tenemos que cada uno poner un granito de arena, sacrificarnos, porque aquí lo que tenemos que buscar es que una reforma fiscal no afecte al más necesitado, al más vulnerable, al pueblo, al pueblo llano, sino que una reforma fiscal perjudique a los más agraciados y beneficie a los más vulnerables. Entonces, cuando decimos perjudique, no es que realmente queremos perjudicar, simplemente queremos que todo el mundo ponga un granito de arena por un tiempo hasta que podamos lograr sacar este país a flote. Este anteproyecto de ley firmado por 24 senadores, donde hay otros 5 que están de acuerdo en firmarlo, por algunas razones no estuvieron presentes, pues fue sometido en el día antes de ayer. Y en el día de ayer, en calidad de urgencia, se liberó de lectura y fue aprobado en primera lectura, para luego conocerse en segunda lectura, que entendemos que va a pasar. Esto es una decisión de los senadores que el Estado, la Constitución nos faculta para tomar este tipo de decisiones. Y claro está, nosotros no tenemos mejor anteproyecto. Ahora, ante la segunda lectura, pues vamos a ver qué bonificaciones le hacemos, qué sumamos, qué quitamos, aclarar algo. Es bueno que ustedes conozcan eh, de lo que estamos hablando. En ningún momento se afectan las iglesias, en ningún momento se afectan las exenciones educativas, es lo más importante, pero sí se afecta lo que es principalmente el sector privado. Aunque, hay, algunas, aunque hay muchas, eh, eh, algunos legisladores, señor senador, que se refirieron a eso, o sea que debe ser a todos eh, que se les retiren las excepciones. Eh, bueno, pues es eh, como te digo, nosotros antes de la segunda lectura, pues tenemos que mirarlo bien, fue un, un anteproyecto armado a la ligera, Fruto de que tenemos ya el presupuesto general de la Nación encima, eh, que tenemos eh, otras, otros proyectos de ley que hay que aprobar rápido, y este es el más importante porque eh, depende de este cómo se apruebe el presupuesto. Incluso, eh, mira cómo nosotros afectamos a ustedes los medios, eh, digo, vamos a decir a los medios a los que le llega publicidad del Estado, donde hay 4.800 millones de pesos en gasto publicidad. Qué, qué bueno, senador, que usted hizo la observación. Sí, Claro, porque aquí... Hay... Ah, sí, <risa> debe ser así, porque eso es sí. lo que tenemos nosotros buscar transparencia. Bueno, parece se, que... ¿Qué se Y En este caso, el gobierno de Luis Abinader no puede venir atado año tras año a estar atado a unas exenciones, buscar dinero prestado para cubrir esas exenciones. Claro. Señor Senador, este, ayer había una fuerte discusión, un fuerte debate en torno a este tema en el Senado y pues se hizo mucho eco, sobre todo en las redes sociales, sobre la actitud que tomaron algunos senadores dentro del hemiciclo, eh, donde hasta se vio falta de respeto, eh, muy, muy, muy poca educación por parte de algunos legisladores que le faltaron no solo a la figura que ellos representan como legislador, sino también a la sala, al hemiciclo. Y muchas personas en las redes eh, se cuestionaban si esto es correcto o no por parte de los senadores y, y si es posible que estas actitudes sean sancionadas o no cuando ellos eh, se faltan al respeto o cuál es el procedimiento más bien no dentro protocolo. del Senado, para o hay un protocolo a seguir dentro del Senado con, con el tema y del hablar y esto. Mire, realmente no hay un, un, un protocolo, vamos a decir, eh, que sancione cuando tú te estás expresando. Eh, no es ofensa, es un debate eh, donde un senador eh, se ve afectado por el comentario de otro o por una acusación de otro y ahí entonces empieza el debate. Lo que sí manda el reglamento es que la palabra la cede el presidente y mientras ese senador a quien se le cedió la palabra... ...está hablando, ningún senador debe interrumpirlo. Por lo tanto, eso fue lo que sucedió. El senador eh, de Santo Domingo... ...tuvo la palabra, habló, no se lo interrumpió... ...y se puso de mal humor porque no, sometió algo que no se le votó... ...porque ya estaba justamente contemplado... ...en lo que se estaba sometiendo. Cuando le dieron el turno al senador Bauta... ...pues él se sintió afectado de la forma en que el senador de Santo Domingo, Antonio Taveras, se expresó de los senadores. Porque parece ser que para ese senador, el único senador pulcro, sangre azul, eh, que está en el Senado es él. Y eso es algo que viene sucediendo desde, hace, desde, que, llegó a, desde que llegamos al Congreso, donde este señor que de pueblo no tiene nada, simplemente... Eh, ...cada vez que tiene una problemática... ...dentro del de, de, de hemiciclo... ...pues se va a los medios de comunicación... ...a acabar con sus compañeros... ...y realmente la... ...como dijo uno de los senadores... Eh, ...se hartó ...de que siempre está siendo agredido por este señor... ...y ahí fue que le respondió... ...el presidente puede llamar a... ...a la comisión de ética... ...y ver si hubo alguna falta... Y puede haber sanciones si entienden que hay una falta. Yo creo que no va a pasar de ahí porque simplemente fue un debate donde uno le pidió, interrumpir, estaba hablando y el que estaba hablando dijo que se callara, que tenía su turno. Debate siempre y cuando se mantengan los argumentos, es verdad. Claro. Porque el problema claro. es que se pierden los argumentos y, va, y como que se pasa a lo que es una ofensa personal. Y pasa de un debate a una debate. Exacto, eso se ah. observa muchas veces. Pero eso, eso sucede, eso no sale de ahí realmente, porque recordemos que la inmunidad que tenemos nosotros dentro del hemiciclo es justamente eso, poder expresarnos sin poder ser sancionados. Sí. Frankly ahora pasa esto a una comisión de trabajo, observamos en el día de ayer. ¿Considera usted que ya después de lo que esa, de esa comisión termine de debatir, entonces ya como en una segunda lectura se aprobaría entonces por parte ...del de Senado, lo que son ya la eliminación entonces de esas exenciones? Eh, así es, ya eso va a la Comisión de Hacienda, ahí la Comisión va a desmenuzar este, este anteproyecto... Eh, ...buscar opiniones, buscar eh, una asesoría externa, eh, consultar quizá con el partido... ...consultar con los partidos, porque aquí no solamente está... El, el, ...el partido de oposición y el partido en el gobierno... ...aquí es un bloque de senadores que se ha unido para presentar esto... ...y lo, las primeras exenciones que se están sometiendo... ...son justamente las extras las que recibimos los sectores... ...cero exoneraciones, eh, cero, sal, sal, cero salarios por encima del salario... ...que manda la ley 105 y así sucesivamente... Por lo tanto, nosotros pusimos el primer granito de arena, que siempre somos, eh, como se dice, donde vacua todo el mundo cuando quiere eh, poner el morbo. No, y de, eh, lograrlo, de lograrlo estarían sentando un precedente, de verdad, en la República Dominicana, claro. porque eh, siempre es lo que, como dice nuestro senador, se ha criticado. Y él habló de una palabra al inicio, aportar un granito de arena y un sacrificio. Entonces, la, debe, ese sacrificio debe de empezar por casa, el ejemplo. Recordemos algo, que una reforma fiscal lo que busca es eh, cortar gastos y lograr más ingresos. Por lo tanto, eh, nosotros lo que estamos presentando es el recorte de gastos para luego entonces someter eh, opciones de ingresos. Y eso realmente va a afectar, como dije, a una parte de la sociedad eh, pero que tiene que beneficiar a la gran mayoría que son los más vulnerables y el pueblo, pero el país debe salir adelante nosotros tenemos propuestas también que vamos a presentar en la comisión eh, de donde lograr algunos ingresos más eh, que y transparente realmente eh, algunas instituciones, no solamente del gobierno porque miren como estamos diciéndole al gobierno solamente publicidad, estamos buscando 2.800 millones de pesos pues, que no sería... Eh, usado en publicidad del gobierno, eh, eh, las exenciones, el barrilito, que son 300 millones de pesos, muy criticado eh, por muchos, y los salarios, que aquí hay personas que reciben 2 y 3 millones de pesos de salarios mensuales, aparte de los que reciben. Yo creo que nosotros los senadores somos los, más, los que menos eh, recibimos, y créanme, somos los que más Trabajamos. Señor senador, de verdad que a nosotros nos complace el hecho de que usted sea parte de ese de ese grupo, ¿verdad? de legisladores a favor de que esas excepciones, pues, como decía alguien por ahí, o sea, ya basta de tanta, de tantos privilegios y qué bueno que usted parte de ese equipo. Pero hay algo que me gustaría eh, que usted nos nos dijera. Y es cuando usted habla del principio que el objetivo de ustedes como congresistas en este momento es lograr verdad, que se diseñe una estrategia para que la reforma fiscal se lleve a cabo y que los menos afectados eh, seamos eh, la clase, verdad, los lo más pobres, por decirlo de alguna manera. De manera que yo entiendo que hay un, entonces una fórmula que se pueda implementar una reforma fiscal que los más, lo más afectados sean los que los que lo los más desposeídos que los sí. menos afectados sean los más desposeídos existe entonces la fórmula bueno eh, la forma existe mire hay incluso eh, tanto personas físicas como jurídicas que han solicitado eh, que le suban los impuestos estamos hablando de personas muy ricos que generan dinero que quieren aportar realmente a esto y los es monumento, senador no, lo, los hay. Incluso los podemos ver también en Estados Unidos, donde grandes empresarios como Bill Gates, eh, Warren Buffett, que entre se lo sobre, otros. se lo encuentran con tanto dinero. Exacto, exacto. Entonces, aquí también. Pero aquí vamos a tener que buscar eh, una forma, porque no es que afectemos a uno o que beneficiemos a otro. Aquí el más beneficiado tiene que ser el pueblo, tiene que ser la República Dominicana. Y para todos tenemos que aportar desde el más pobre hasta el más rico. Claro, el más rico tiene que ser el que más aporte porque es el que más recibe y ha tenido la bendición de Dios, vamos a decir, eh, de salir adelante y eso debe reciprocarse a los más necesitados. Señor senador, vimos que dentro de los debates muchos se airaron con lo que vimos del tema del barrilito. De todas las exenciones que se hablaron, no se tocó el tema del barrilito y algunos senadores pues... Eh, opta, le, explico, le explico, lo que hemos sometido es un anteproyecto de ley. El barrilito es una resolución. No podemos incluirlo en este proyecto de ley. Pero la declaración de prensa que hicimos, la nota de prensa hicimos, al final dice someter resolución para eliminación de los fondos especiales llamado barrilito. O sea, senador. ¿se eliminaría también el barrilito, senador? Eliminaría el barrilito que yo creo que, como te digo, va a afectar a todas esas personas eh, que requieren de una ayuda inmediata. Es lo único que pueden recibir esas personas de ayuda inmediata. Pero ya le buscaremos alguna fórmula, porque si el Estado, a través de estas decisiones que se van a eliminar, pues garantiza la alimentación, la salud, la educación... Eh, los dominicanos y dominicanas, pues yo, yo creo que el barril no debe existir, tampoco debe existir el plan social de la presidencia, Exacto. que también es otro antro de, de, de corrupción, uh -huh. eh, que se ha visto por muchísimos años, claro. y que hay otras fórmulas eh, para poder llegar al pueblo a través de ese plan de una ayuda directa que también beneficie a la persona, pero también beneficie a la comunidad. Senador... Gracias, gracias una vez más, como siempre, por atender nuestro llamado para tocar esos temas que son de interés nacional, pero sobre todo concerniente a lo que es nuestra región, la cual usted representa. Si tiene algo más eh, que compartir con nosotros, este es el momento. Bueno, aclarar, eh, la pregunta de Emanuel es muy importante. Aclarar que lo que estamos sometiendo es un anteproyecto de ley para derogar. Leyes que tienen algunas exenciones y derogarlas. Lo que tiene que ver con el barrilito es una resolución, porque el barrilito no es una ley, es, una, es administrativo. Por y lo tanto, no puede otra ¿Y qué es más fácil de quitar. Es más fácil de quitar. Pero aún así también, toda resolución sometida en el Congreso o todo proyecto de ley sometido en el Congreso, tiene que ser aprobado por la mayoría de los senadores. Y por lo tanto, le puedo decir que este proyecto va a ser aprobado y tanto como someter también la eliminación del famoso bar, barrilito que tanto nos ha afectado a nosotros. Recordemos algo. Esta decisión que estamos tomando también va a ser criticada. Porque esto es palos y boga y palos y no boga. Aquí siempre se ha hablado de los legisladores, del salario que reciben, del famoso barrilito, de las exoneraciones. Nosotros ponemos el primer granito de arena, decimos nosotros que, que renunciamos a todo eso, por ley. Vamos a renunciar por ley a todo eso. Pero vamos a que el país completo aporte y sean eliminadas todas esas leyes que dan esas exenciones. Sí. Gracias, gracias, senador Franklin Romero, por compartir con nosotros en el día de hoy en la entrevista VIP. Excepciones de los legisladores, fue el tema que compartimos con nuestro senador por la provincia de Duarte, el licenciado Franklin Romero. Gracias, senador, por estar con nosotros.